Si es la primera vez que entras, si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete al canal. Si ya estás suscrito, dale click a la campanita. Si ya le diste clic a la campanita, ponele like al video si te gusta. Y si no te gusta, ponele dislike. No importa, igual estás activando el algoritmo. Y déjame un comentario, aunque sea insultándome. Te lo pido por favor, por favor, por favor. Eh... Nada, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver el sol en acuario en la casa 6, esa casa 6 en acuario y después vamos a ver el sol en acuario en la casa 12 y la casa 12 en acuario. ¿Qué representa? Vamos a ver tres palabras claves para cada cosa y vamos a tratar de unirlas. Vamos a tratarnos, vamos a unirlas en una frase, ¿sí? Esa es la idea. Así que vamos a la clase de una vez. Solo en casa 6, ya te lo dije, hoy por onceava vez. Trabajador, investigador y solidario. Casa 6 en acuario. Independiente. <coughs> Perdón, <ríe> me voy a tomar un mate. Ahí está, independiente, creativo y futurista, sol en acuario, amistoso, simpático, humanitario, crítico, insatisfecho, individualista. Por lo que si estás ante una persona que tiene esta configuración astral, o sea el sol en la casa 6, yo en acuario. Y la casa 6 en acuario. Tomo por ejemplo. Que podría ser una persona solidaria. <coughs> solo en casa 6. Que piensa humanitariamente. ¿Sí? Solo en acuario. En el futuro. Casa 6 en acuario. Futuristas. ¿Ven? Como uno va armando las frases claves. Bueno. Me dice la gente que, la gente me dice, me dice la gente que cada vez le va quedando más clara las clases en los comentarios. Lean los comentarios, vienen muy bien las preguntas que hacen, vienen muy bien, yo los leo siempre, permanentemente. Bueno, ahora lo que vamos a ver es, el sol en acuario... En la casa 12, pero la casa 12 en Acuario. Entonces, Sol en casa 12, ya te lo dije por onceava vez, sensible, insatisfecho y de encerrarse. Casa 12 en Acuario, luchas, desgracias, investigaciones. Sol en Acuario, amistoso, simpático. Humanitario, crítico, insatisfecho, individualista. Por lo que si tenés esta configuración astral, estás estudiando esta configuración astral, estás ante una persona, es posible que estés ante una persona, muy sensible. Solo en casa 12 son sensibles. ¿A qué? A las desgracias humanitarias. Casa 12 en acuario, desgracias, ¿sí? Sol en acuario, humanitario. Entonces, vos estás en condiciones de decirle a la persona, mira, vos te sensibilizás mucho con lo que le pasa a la humanidad, con las desgracias, con un terremoto, con un volcán en erupción, ¿sí? con lo que le pasa a la gente. Tenés que tratar de sobreponerte a eso. Ves cómo vas indagando sobre la personalidad de la persona que te está consultando y cómo vas aconsejándolo dentro de lo posible, ¿Sí? Bueno, eh, ojalá este video te haya ayudado a seguir transitando esta maravillosa herramienta que es la astrología. Yo te dejo acá, mira, esta vez señalé bien porque lo pensé, ¿sí? Un rectángulo sobre el video que contiene ahí todas las clases desde la 1. Así que si no viste las anteriores clases seguramente no estás entendiendo de qué estoy hablando en este video. Te invito a que mires todas las anteriores clases. Si ya las vistes, venís siguiendo. Bueno, repasá, volvelas a ver, que no viene nada mal. Te mando un abrazo enorme, un hasta mañana, y, y mañana nos encontramos con el Sol en Pisces. Chao, hasta mañana.